Cristo. Hola a todos cómo están? Sean bienvenidos a un video de Girl of War. En este video les voy a enseñar a cómo eh, activar el final oculto eh, donde aparece todo. Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la casa después de haber terminado la, el modo historia. O sea, Justo después de ir a jotun tienes que ir a la casa, que okay, ahí es como lo último que queda, vamos a utilizar eh, una de estas puertas para, para irnos. Y pues este final nos muestra lo que va a suceder en el próximo juego World Ragnarok, que creo que sale este año, bueno finales, o si no el próximo año a principios. Y bueno, aquí tenemos que esperar un poco mientras aparece la puerta. Y lo que sé es que ese final ocurre como unos, unos años después, no sé cuántos. Porque no se confirma. Y Thor no se parece nada a pues en las películas de Marvel. Le sacaron mucho el lado nórdico. O sea... Que así como las pieles de, no sé, de jabalí, de. Sí, de cosas así. Y se ve, pues, increíble. Y además, el martillo también es muy diferente. A mí me no me ha parecido, entonces, eh, nos vamos. Uy, esperenme. Ahí le un círculo. Eh, nos vamos. Y vamos a estar enfrente de la casa. Entonces, lo que tenemos que hacer. Es irnos a la cama. Aquí me va a hablar. Y eh, Atreus también. nos eh, detenemos a la puerta y nos acostamos. Y ahí va a ocurrir la cinemática. Y aquí me callo para que la vean. Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! Bueno, como vieron se ve increíble este Thor. El, yo me imagino el enfrentamiento entre Thor y Kratos. O sea, después de matarle a su hermano, a sus hijos. Y bueno, y acá aparecen los créditos. Y pues mámbre esperar. Okay. Eh, ¿Estás listo? Pues al próximo juego Sí, pero. Y por último, debo decir que no se sé debe completar el 100% del juego como en otros juegos para deslocar cinemáticas ocultas. Y pues nada, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo y nos veremos en otro video. Chao.